de relajación, de meditación y de compartir un ratito eh, vibraciones bonitas distintas para el mundo entonces entonces la invitación para hoy es que encuentren un punto donde enfocar sus ojos y dejar poder estar consciente y estar tranquilos aún con los ojos abiertos prestañar cuando necesiten si se distraen un poquito, igual la, el enfoque de los ojos se va a empezar a desenfocar un poquito. Entonces es normal, pero eso ayuda a estar despiertos también. Entonces voy a encontrar ese punto visual. De forma natural y suave. Primero voy a sentir el cuerpo. Y cómo estos órganos de los sentidos lo perciben todo. Inhalo profundo y percibo el aroma que hay en la atmósfera. Mis ojos. Perciben los colores y las formas de aquello que decidí poner atención. Mis oídos. Perciben todos los sonidos. La piel. Percibe la temperatura en que estamos este maravilloso planeta lo percibo a través de cada uno de estos sentidos físicos de mi cuerpo y puedo ir más allá a sentarme en el centro de operaciones sentir como detrás de estos ojos, justo en el centro de la frente, estoy yo, el que conduce este vehículo del cuerpo, y por unos instantes tomo conciencia. de la maravilla que ha sido este cuerpo, hecho de tantas células diferentes, funcionando por todos los años en que la vida me lo ha prestado, siempre a mi servicio, este maravilloso cuerpo, que aunque a veces falle alguna parte, siempre he estado sirviéndome un vehículo infalible. Puedo tomar conciencia otra vez de cómo se ha estado sintiendo este cuerpo. ¿Cuáles han sido los órganos? ¿O los lugares donde se concentró? Tensión. Estrés. O incluso ira y tristeza. Y al igual que cuando me ducho con jabón y agua. Toda la suciedad se deshace en el cuerpo. Voy a tomar paz burbujeante limpiadora y sentir que al igual que el jabón puede limpiar mi piel. La paz Es ese jabón espiritual que limpia mi mente y mi corazón. Todas esas emociones acumuladas, tanta tensión, tristeza, enojo. Siento un burbujeante. Esa energía tranquila, agradable, intensa de la paz. Una paz natural, original en mí. Y puedo observar mi propia mente y corazón cómo se alivian, se clarifican y suelta toda esa suciedad de emoción no agradable. En este segundo me sumer. en esta ducha de paz natural. Sintiendo que en este segundo solo existe la paz. Limpiando, liberando, suavizando, y purificando mi corazón. Como pompas de jabón La paz brilla. Con tantos colores hermosos. Llenando mi mente. De una calma tan agradable. de paz tibia alcanza el alma hasta lo más profundo más allá de todo lo que sucedió hoy de tantas situaciones que he afrontado esta semana estos día, Hoy la paz está creando un oasis en mi interior, limpiando al alma a mi mente y corazón. Dejando claridad, frescura y sintiéndome tan liviana, liviana, como una pompa de jabón, flotando en el por la vida, capaz y a mi mente. Cada burbuja refrescante de paz. Trae un silencio sanador. Un silencio que refresca el alma. Fundo y natural silencio, que libera de tantas influencias mi mente, y cómo se vuelve ilusión. Suave, una luz que trae esperanza, una luz que trae claridad en medio de la confusión, una agradable luz blanca. E ilumina todas mis dudas y miedos, sacando incluso esa suciedad que había estado aferrándose al alma y este jabón poderoso de la paz logra carno de raíz, disolverlo, y limpiar, limpiar mi corazón de todo ese temor acumulado, de todas esas dudas, volviéndome a un más liviano, liviano. el peso de preocupaciones no me afectan esta paz natural y profunda logró arrancar de raíz todo lo que estaba molestando perturbando mi mente Y soy absolutamente liviano, liviano. Vuelvo a fluir como el aire. Fluyo en esta rueda del tiempo. Que nunca deja de girar. Yo el alma libre, brillante, cristalina, absolutamente. Ya no tengo nada que me aferre y me ate. La esperanza ha renacido en mi corazón al sentir el alma que soy completamente en paz. Y este dulce silencio sanador me ha ayudado a volver a reconocer mi naturaleza paz, adaptable, llevadera. Reconociendo la rueda del tiempo girando. Trayendo escenas nuevas a cada segundo y como una pompa de jabón que flota en el viento voy fluyendo con el tiempo con la vida en paz en profunda y total paz, disfruto de esta experiencia tan agradable, libre, tranquilo, así fluyendo, amoldando, fácil y tranquila, soy una burbuja de paz que fluye en la vida. En este estado de conciencia, siento la energía del alma. Eterna energía limpia, energía sutil, Esta ya de tanta influencia del cuerpo. Soy, más allá de estereotipos, soy, soy luz, energía. Y voy a visualizar que esta energía está de viaje. Estoy aquí en un peregrinaje hacia la luz. Estoy de viaje. Por lo que todo lo que aquí pareciera mío, en realidad es temporal. El alma en su viaje se encuentra con otras almas, comparte con la naturaleza, sigue avanzando sin aferrarse, porque el alma es energía. físico va hacia la luz contigo, visualizo en ese viaje divino yendo hacia el alma suprema como una fuente pura de amor, de sabiduría, el poder, me dejo llevar por este guía divino. el viaje. Necesito paciencia para disfrutar el camino. Necesito precio para aprender. Y necesito un ritmo sereno, para que el viaje sea divertido y tranquilo. Así con mi interior, yo el alma. Voy a devolverle al alma suprema todo aquello que he pensado que es mío. Y me visualizo regresando a la luz, tan limpio, energía pura, tan libre, sin peso. Con esa paciencia, tranquila. del alma es un peregrinar tan divino porque donde sea que está es preciso Nada de lo que encuentra con quienes se reúne es casualidad. En este viaje todo lo que está tiene que estar. Siempre hay señales en el camino. Me ayudan a decidir por dónde ir. Solo tengo que poner atención. Hay un compañero silencioso que me protege, que no se impone. Es este ser supremo. Mi padre delante, cuando yo doy pasos de valentía, sí, valentía, él siempre ayuda. A Si sí me visualizo en este viaje disfrutándolo, sabiendo que todo lo que aparece en el camino son señales para ir a la luz. Alma, y al igual como cuando voy al bosque, me encanta sopar el aire, pero no necesito llevarme nada del bosque, solo el recuerdo. Y la experiencia hermosa, de la misma manera, no necesito llevarme nada del mundo físico. Este cuerpo pertenece a la madre tierra. Y todas las almas con las que comparto son como ave mueran hacia el horizonte. Cuando están, es hermoso. Aprecio su compañía. Pero no me aferro viajar, conocer, compartir, pero mi equipaje es pequeño. El alma solo tiene espacio espiritual, no necesita acumular nada. Y de hecho, si estoy acumulando en lo físico, que el alma se está engañando, se estanca y se olvida que lo de ella es viajar, viajar hacia la luz. Internamente puedo agradecer todo lo que tengo y también entregarlo con esta gratitud, amigos. Y si siento que me estoy aferrando a alguien o a algo, agradecer mm -hmm. profundamente que está a la costa. perspectiva, fe. Todo pasa. Estoy más allá de todo eso. Pasan cualquier tormenta. Ningún problema permanece para siempre. y mi destino es la luz es ese hogar donde el alma está libre de karma libre de tiempo ese hogar de paz el nirvana donde sí. el alma suprema como son constantes, envolviendo el espacio de pan. Sí. Esa es solo yeah. Elando tu el cuerpo, esta energía, y los ojos, los abro, y necesito esperar poco a poco, manteniendo la introspección, y me ¿Cómo me siento hoy? luego de mi práctica de meditación? ¿Verdad? Voy a leerles un pequeñito extracto de una clase sobre experimentar el respeto hacia el ser. En lugar que de esperar que alguien te dé respeto, llénate con ese sentimiento de divinidad y que eso sea visible en tu vida. No te trastornes o te afectes si alguien muestra desconsideración. Mejor hablar con otra persona para revisar tu propio comportamiento. Y si no has hecho nada equivocado y tu actitud es correcta, comprende que la finalidad de esa situación es probar tu propia capacidad para mantenerte más allá de los juicios de los demás. Porque muchas situaciones solo se presentan como pruebas. Entiéndelas como un examen de autorrespeto, de amor al ser y paciencia. Sigue explorando tu verdadero valor espiritual para llenar todos los huecos que hay en tu propio sentido del ser. Puesto que esta conciencia se transmite en la acción, luego encontrarás fácil cómo respetar a otros. Porque cuando estás lleno, es muy fácil llenar a otros. Cuando estás lleno superas todas las pruebas y superar las pruebas te hace digno del respeto de los demás.